El 45 en París naciste y desde entonces como un ciprés creciste con la bandera roja y un sol de claridad, con internacionalismo y solidaridad, con la bandera roja y un sol de claridad, con internacionalismo y solidaridad. Contra, razas, contra la injusticia, contra la explotación por un mundo socialista. ¡Viva la FC! En tus brazos como mar caben los obreros, todos los asiáticos y africanos jornaleros. Tu acción de clase, famosa en toda la tierra, América Latina, Europa Medio Oriente, siempre fue pionera todas las razas contra la injusticia, contra la explotación por un mundo socialista. ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Viva la F.C. ¡Antimperialista! ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Viva la F.C. ¡Antimperialista! ¡Viva la fcn Anticapitalista ¡Viva la fSM Antiperialista Contra la injusticia uh -huh. ¿Correcto? Nene. ¡Viva la